Bueno, estamos aquí otra vez. Un saludo a todas y todas. Este es un nuevo diálogo intercultural desde el sur. En esta oportunidad nos acompaña eh, Katia Colmenares, Ella Es licenciada en filosofía y doctora en, en filosofía también. Eh, una gran amiga y compañera eh, que nos habla desde que nos va a hablar desde México, es, es a partir un poco de su, de su trabajo sobre, sobre Marx, eh, invitarnos a, a conversar, en primer lugar, sobre quién es ese Marx desconocido, eh, como los, los tres ejes que, que, que, que nos invitan a dialogar hoy con, con, con Katia, quién es ese Marx desconocido, qué tiene que decirnos ese Marx desconocido sobre lo real de la realidad, y entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre el lugar del arte para pensar o acceder a eso que llamamos lo real de la, de la realidad? Muchas gracias, Katia, por, por estar con nosotros, por nosotros. Es un placer siempre compartir, eh, compartir contigo estos espacios. Y adelante bien pues muchísimo gusto también estar aquí con todos ustedes el día de hoy eh, compartiendo estas reflexiones además eh, que no lo habíamos hecho no sobre el arte pero me parece muy importante porque también parte de eh, la transformación que hay que hacer es una transformación de la sensibilidad es una transformación de la de la emocionalidad tenemos que saber mover Mover corazones, mover subjetividades, y, eh, y eso no solamente se logra a partir de la razón, sino que también hay que convocar otras facultades del ser humano, y entonces por eso esta, esta reflexión será también para mí muy importante. Pues un saludo a todos. Eh, y bien, pues hablamos de un Marx, eh, de un Marx desconocido. En clara alusión a un libro que tiene Dussel, Dussel publicó varios libros sobre las cuatro redacciones del capital de Marx y estos libros eh, fueron realmente un esfuerzo enorme por sumergirse en la obra de Marx y además de, de reconstrucción también genealógica de cómo es que Marx va produciendo las categorías, cómo es que va descubriendo ¿no? los nuevos observables, en un momento en el cual pues, aquí en México se vivía una gran explosión, y en América Latina, de lo que era el marxismo. Y, y bueno, Dussel va a llegar como un poquito desfasado a la discusión, ¿no? porque justamente cuando él empieza a trabajar Marx, así de manera muy muy profunda, él incluso se va a, a Berlín a, a buscar los manuscritos, se va a distintos lugares, a Ámsterdam, me parece que también, porque no, todos, no todo Marx se tenía a disposición en castellano, y bueno, seguimos más o menos en una situación similar hoy en día, y... Eh, cuando se hablaba de toda una tradición marxista en la cual Dussel estaba completamente fuera este, pues Dussel no quiso empezar a trabajar con los marxistas sino que quiso empezar a trabajar con Marx directamente entonces fue a la obra eh, y dijo bueno vamos a empezar desde donde Marx empezó ¿no? O sea, los primeros manuscritos para ir viendo cómo es que va construyendo las categorías ¿no? En, un, en, un, en una reconstrucción genealógica. Entonces, cuando no había texto, es cuando él iba a buscar estos otros textos en, en alemán, porque además él ya manejaba el alemán de manera fluida. Y eso, digamos, empieza a marcar una gran diferencia con respecto al marxismo del siglo XX, que en general pues, ya se, se trabajaba a partir de las traducciones que había y también se trabajaba a partir de manuales, ¿no? A partir de otros textos ya que se volvían referencia. Entonces, el marxismo del siglo XX de alguna manera se fue alejando de Marx mismo y empezó a convertirse como en un comentario de la tradición marxista. Entonces, realmente Dussel quiso saltarse todo eso y él no quiso empezar a leer el marxismo del siglo XX, sino empezar a leer a Marx. Entonces esto le dio pues realmente una ventaja comparativa impresionante con respecto a otros autores que se llamaban a sí mismos marxistas porque pues realmente Dussel empezó a trabajar directamente con el autor y empezó a descubrir cosas que a todo el marxismo del siglo XX le pasaron desapercibidas porque ya era como una lectura digamos muy dirigida. ¿no? O sea, el marxismo empezó como a construir ya categorías, este, toda una doctrina ¿no? que iba acompañando la lectura. Entonces, cuando se, se leía el libro de Marx, pues se leía lo que decía la tradición y la doctrina. ¿no? Un poco lo que pasa cuando vemos todas estas denominaciones que se construyen alrededor de la Biblia. O sea, lo que se lee finalmente es la doctrina. Eh, el marco ¿no? categorial con el cual se está acercando y se está abriendo la lectura. Entonces eh, Dussel en esta reconstrucción va a ir descubriendo ¿no? estas categorías y con estas categorías realmente ilumina sobre todo una metodología que estaba implícita en el trabajo de Marx y eso es como uno de los aportes yo creo más importantes que va a hacer Dussel en ese sentido. Él, por ejemplo, de las categorías más importantes que resalta es la categoría de trabajo vivo, porque es una categoría, diría dulce transontológica, o sea, que muestra como... Es, es, una, es una categoría bisagra, ¿no? Que muestra dos ámbitos de, de acceso a la realidad. Por una parte, el trabajo vivo, digamos nos ilumina sobre el ser humano en esta capacidad, en esta facultad de, de trabajo que tiene, pero también de creación de valor. ¿no? Y este, esta creación de valor eh, permite visibilizar que no es el capital el que produce el valor, sino que es el ser humano en relación con la naturaleza quien produce el valor. Esto que podría parecer así como algo sin, sin tanta relevancia es realmente como la médula de todo. Por eso habría como que detenerse un poquito ahí. Eh, en toda esta explicación que se hace de, de, de cómo produce el capital, ¿no? o sea, tenemos un capital que pone las mediaciones, ¿no? o sea, que pone los medios de producción y por eso pues, paga salarios. Por ejemplo, eh, pone a disposición la materia prima y eh, lanza todo el circuito de la producción. Este circuito de la producción, al final ¿no? del primer proceso, va a descubrir una ganancia que aparece, dice Marx, así como un milagro. ¿no? Aparece un milagro, o sea, se pone en funcionamiento la producción y al final el dinero que puso el capital no es el mismo que el que se va a producir al final. Es, hay, un, hay un dinero extra, ¿no? Que, que contiene precisamente una ganancia. <ríe> La vida que irrumpe. Entonces, eh, este milagro que se produce, ¿no? Al final de, de este proceso de producción de las mercancías. Eh, el capitalismo pues lo, lo interpreta de muchas, de muchas maneras. Hubieron distintos teóricos que dieron una explicación de, de dónde salía ese milagro. Y justamente lo que dice Marx es que toda creación de valor es producto del trabajo, ¿no? o sea, del trabajo humano que se pone en relación con la naturaleza. Entonces, esta creación, y entonces, Dussel va a encontrar esta palabra, ¿no? Esta palabra que es muy importante, creación. Es decir, hay algo nuevo, nos, nos, eh, hay una creación de la nada, diríamos, ¿no? O sea, más allá de lo que es el, el sistema capitalista, el ser humano tiene esta capacidad de crear y esa capacidad no se la da el capitalismo, la tiene ya de por sí, la, se la da la vida misma. Entonces, eh, crea el valor y eso es lo que después se le va a expoliar al final del proceso de producción y va a aparecer como ganancia para el dueño de los medios de producción, para el capitalista. Entonces, eh, el trabajo vivo nos va a mostrar que hay como un horizonte de vida atrás, presupuesto. Eh, en el capitalismo. Entonces, el sistema capitalista es un sistema, ¿no? Pero que presupone una realidad más profunda, y esto le va a decir eh, Dussel, que es una realidad transontológica, ¿no? O sea, lo ontológico, la totalidad del sistema estaría, digamos, eh, comprendido al interior del sistema capitalista, pero hay un presupuesto que no aparece ante los ojos, y que es la vida misma, y esta capacidad creativa eh, que tiene el ser humano. Entonces, eh, cuando lo vemos así, empezamos a distinguir niveles de realidad. Hay una realidad que está delante de nuestros ojos, que es la que nos pone delante de nuestros ojos, en este caso que estamos analizando el sistema capitalista, y hay otra realidad que es eh, el ciclo de la reproducción de la vida y que está a otro nivel y que es como la base sobre la cual se sustenta este otro. Entonces, estos dos niveles que se, que se distinguen y que eso, por ejemplo, es una gran novedad. O sea, Dussel, por eso le ha dado tanta importancia a la categoría de exterioridad. Y por eso dice, realmente... Eh, si uno la tiene eh, muy presente a la hora de leer a Marx, entonces va a poder entender mejor realmente la novedad ¿no? y la potencia crítica del método de Marx. Pero si esto lo, lo dejamos desapercibido, entonces nos parece que la crítica de Marx fue una crítica eh, nada más al, al sistema del modo capitalista y nos quedamos en una lectura bastante económica. Pero entonces, esta lectura que va a hacer Dussel realmente nos va a ir abriendo nuevos horizontes y nuevos niveles de interpretación. Entonces, a partir de ahí, vamos nosotros, ¿no? Con Juan José, por eso digo nosotros, eh, con Juan José a leer el Capital de Mars desde estos otros ojos, ¿no? O sea, después de haber trabajado Dussel, después de haber trabajado también Hinkelhammer, que él le dedicó muchísimo tiempo a ello, y entonces empieza a surgir realmente otra interpretación completamente nueva y que no solamente afirma lo que ya Dussel nos había señalado, sino que de alguna manera lo vamos a ir profundizando y aquí Juan José será fundamental, porque él además tenía una perspectiva eh, desde los pueblos originarios, que yo creo que eso va a ser ahora sí como bomba pura, ¿no? O sea, cuando pones eh, esta lectura de los pueblos originarios y desde ahí ¿no? empiezas a leer a Marx y empiezas a leer ¿no? Estos, estas nuevas categorías, hay en, en muchos sentidos eh, Cuestiones que se empalman y cuestiones que, que dan eh, como, como resultado, pues una comunitaria, más humana, que podríamos recuperar. Entonces, eh, este mars desconocido realmente eh, es un mars que, que abre ¿no? O sea, yo pondría el énfasis en ello porque nos lo hace aparecer. A partir de esta lectura que él tiene y a partir de ir desde nuevas preguntas, desde nuevas categorías también, él había trabajado en ese entonces de manera muy profunda, Levinas, justamente la diferencia entre la, lo ontológico y lo transontológico lo tenía muy fresco, entonces cuando empieza a hacer este trabajo, pues le sale realmente un Marx muy nuevo, ¿no? Pero muy nuevo, y yo diría también, eh, no es que nos estemos inventando, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera está eso presente en Mars. ¿no? Entonces, hay algunas citas que yo he ido recuperando en algunos otros espacios eh, que han quedado también grabadas en video. Por ejemplo, cuando en el, parece que es en el prefacio, cuando Mars está hablando sobre cuál es el objetivo del capital, o sea, de esa obra él está publicando, él dice el objetivo es eh, poner a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Entonces Marx tenía muy claro que había un sistema económico pero que este sistema económico estaba también ligado a un proyecto civilizatorio que se expresa en la sociedad moderna. Entonces eh, este cruce es muy importante, ¿no? Y es un cruce que además Dussel también ha estado trabajando durante muchísimos años, cómo es que el horizonte de la modernidad, que es este proyecto civilizatorio detrás de la sociedad moderna, pues tiene características muy particulares y que van a, van a potenciar, ¿no? O sea, van a hacer como todo el fundamento civilizatorio para que el sistema capitalista pueda avanzar. O sea, el sistema capitalista avanza, pero con todo un marco ideológico, con toda una visión de mundo, con un concepto de ciencia, con un desarrollo de la racionalidad. Entonces vamos viendo que es un proyecto mucho más complejo. O sea, si queremos entonces nosotros criticar eh, este sistema, no nos podemos quedar en lo económico. Tenemos que ir avanzando a desarmar todo el proyecto civilizatorio por completo. ¿no? Y esto pues, no, nos va a llevar realmente a, a dar pasos nuevos, que son pasos que Marx no pudo dar, que tenemos que nosotros dar, pero que él dejó pistas muy importantes, por ejemplo, para tratar el tema de la racionalidad. Y eso es como una de las cosas que también Juan José hizo mucho énfasis, ¿no? el, el ir trabajando desde la perspectiva de la racionalidad de la vida, de ir haciéndolo explícito, porque es una racionalidad que tampoco no es que nos la inventemos o la saquemos de nuestra cabeza, sino que está ahí, solamente que no tenemos ojos para ver. Entonces, parte de esta lectura significa eh, como irnos abriendo la mirada eh, eh, y por eso no no es no es no, no es un trabajo sencillo porque no es un trabajo teórico eso es, eso es muy importante decirlo o sea el trabajo que vamos a hacer es un aquí, aquí nombre. Mi... el trabajo que tenemos que hacer eh es un trabajo en donde estamos nosotros implicados, ¿no? Como subjetividad, como persona como como horizonte también de ideales, de utopías, o sea, la modernidad como proyecto civilizatorio tiene también su horizonte utópico, ¿no? Sus sus sus modelos ideales. Y en esos modelos ideales que están presentes aunque no los veamos, están, son como lo más real de la realidad, aunque parezca que no, este, todo eso tenemos que ir desarmando, pero no es eh, para nada sencillo. Y vamos a, voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que ilustra bastante bien. ¿no? Cuando Hegel está construyendo su sistema de la ciencia, él dice, bueno, ¿Cómo puedo hacer para que la gente común y corriente, ¿no? la gente que del día a día este, pueda acceder a un pensamiento realmente científico y bien fundado? ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que llevarlo de la mano desde lo que él llama la conciencia natural hasta que pueda realmente elevar su conciencia hasta el nivel de la razón. La razón como este, esta facultad que tiene el ser humano de pensar y de comprender lo real de la realidad. Porque bueno, hay como distintos niveles de, de, de vivir la realidad, ¿no? De sentirla, ¿no? De percibirla de contraponerla, de mirarla, o sea, pero otra cosa es entenderla, o sea, cómo funciona en su, en su, en su estructura. Entonces, eh, Hegel decía, lo que necesitamos nosotros como seres humanos es alinearnos con esta realidad que está ahí, que es estructural, que es racional, y tenemos que elevarnos a ese nivel para, pues, dejarnos ahora sí como que llevar por la lógica de la razón. Entonces, cuando él está haciendo, este, se está haciendo estas preguntas y escribe la fenomenología del espíritu, él dice, a ver, voy a partir, ¿no?, de, de lo más inmediato, y esto más inmediato es eh, la sensibilidad, vamos a sentir la realidad. Entonces, a ver, voy a empezar como a tratar de decir qué es ese conocimiento sensible. Y entonces él dice, bueno, yo acá soy una, una conciencia, ¿no? Y me acerco a un objeto, y este objeto lo voy a empezar a describir. Y entonces él va a hacer esta descripción de cómo es que conoce, según esto, el ser humano. Sin embargo, en toda esta descripción que él va a hacer, la va a hacer como una descripción de un moderno ya. Y esto, Hegel no, digamos, no, no va a ser consciente de esto. Él dice, no, yo lo que estoy, lo que estoy describiendo es la conciencia natural. O sea, cualquier ser humano, la conciencia humana. Así llega a este mundo y se acerca a la realidad y quiere conocerla y la constituye como objeto pero nosotros nos damos cuenta desde otras experiencias, desde otros proyectos civilizatorios. Y aquí, pues por eso digo, ¿no? Juan José fue fundamental. Porque él decía, no, ¿no? Y hay otros autores que también afirman lo mismo. Carlos Lenkensor es otro, ¿no? Que dice, no, los, los pueblos originarios, cuando se abren al mundo, lo que ven son otros sujetos, nunca ven objetos. Entonces, eso ya nos habla como de otro, otro desarrollo que se podría hacer. Este, de teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que toda la filosofía de Hegel, que es el gran, el gran fundador, ¿no? El gran justificador, o quien, quien lleva a cabo la fundamentación más profunda de la modernidad, eh, este, este, este gran filósofo, pues, está atrapado al interior de este proyecto civilizatorio, o sea, todo lo que dice vale para la modernidad. Entonces, cuando Marx va a comenzar a trabajar su, su, su obra del capital, él se da cuenta de que esta lógica que desarrolló Hegel funciona perfecto para entender cómo funciona el capital, porque es una estructura moderna. En el ámbito, digamos, más bien económico pero es moderna, o sea, lo que tiene detrás es la modernidad. Entonces, toda esta lógica de Hegel nos sirve para eso. Si queremos nosotros, entonces, comprender la realidad más allá de la modernidad, ya no nos puede bastar Hegel. Y Marx nos, da, nos va a dar ciertas pistas para poder acceder a esa otra realidad, ¿no? A esta... Digamos que le, nosotros le llamamos realidad real y que también Marx la llama así. Entonces, la idea es que más allá del capital, ¿no? más allá de la realidad moderna, hay otra realidad, que es una realidad anterior eh, en el tiempo, pero también anterior en el sentido más fundamental, o sea que está como base sobre la cual se monta la realidad moderna. Pero es una realidad que queda oculta, pero está ahí, está aquí, está aquí mismo, o sea, aquí donde estamos nosotros, ¿no? Pero no la vemos. Y aquí nos ayuda mucho una, una frase que, que desarrolla hinkel y que dice que la modernidad es, eh, so, es, una, es una racionalización de las apariencias. O sea, convierte lo que es apariencia y lo hace aparecer como fundamento. Entonces, si nos damos cuenta, es una manera de ocultar. Es una manera de invisibilizar la realidad. He ahí el gran desafío que tenemos. ¿Por qué? Porque la, la modernidad como tal, digamos, no es un proyecto civilizatorio que uno pueda decir es falso y lo quito de lado. O sea, tiene su correlato de, de realidad, pero de una realidad de las apariencias. Entonces, es ahí el, el gran problema. O sea, necesitamos como ir descubriendo, así como una cebolla que le vamos quitando como las capas, necesitamos ir haciendo eso con la modernidad. Entonces, eh, la, la, la pregunta es, ¿desde dónde? no O sea, ¿cómo es que vamos a ir penetrando en las apariencias e ir remontando esas apariencias a su verdadera esencia, que no es ya el fundamento de la modernidad, sino, sino diría Dussel diría con, con Marx, ¿no? es la fuente, o sea, más allá del fundamento. Entonces, aparentemente, nosotros estamos en un mundo de objetos, y eso nos dice la modernidad. Entonces, nosotros, que ya estamos además muy entrenados, aquí los presentes, ¿no? En esa visión, pues volteamos a, nuestra, a nuestro alrededor y efectivamente, mira, aquí tengo una tacita, ¿no? O sea, tengo un montón de objetos a mi alrededor y enseñamos nosotros en ese sentido. O sea, los niños muy rápidamente entienden cuando uno le dice, pásame ese objeto, ¿no? Porque es algo que se va aprendiendo. Entonces, al final se constituye nuestra mirada de esa manera y vemos objetos. Pero eso no es de por sí. La pregunta ahora es cómo podemos penetrar nosotros en eso que llamamos objeto y empezar a desconstituirlo para que dejamos de verlo como objeto. Porque el objeto es una apariencia pero no es real. O sea, su realidad real está en otro lado. Entonces, cuando empezamos como a, a penetrar, y esto sí ya lo hacemos con la razón, porque es así como vamos a tener que ir desconstituyendo a la modernidad, eh, vamos a ir preguntándonos, ¿no? O sea, sobre el ahí del objeto, ¿qué es este objeto? Y cuando vayamos penetrando en el objeto, vamos a ir descubriendo un montón de relaciones intersubjetivas, por ejemplo, ¿no? Relaciones de trabajo, relaciones con la naturaleza, necesidades que me implican también una, una relación con la vida. Entonces, más vamos preguntando nosotros, pero hay que saber preguntar, porque también Hegel pregunta, ¿no? Eso es, eso es interesante. Hegel va a preguntar y va a sacar toda una lógica muy estructurada y, eh, y él por eso, digamos, es como el gran fundador eh, de la modernidad también. Pero Marx va a hacer una pregunta muy peculiar. O sea, él va a hacer una pregunta desde la reproducción de la vida y ahí es donde todo empieza a acomodarse y ahí es de donde, desde donde vamos a poder descubrir esta realidad real que no aparece ante los ojos, podría aparecer, eso hay que decirlo, podría aparecer ante los ojos si nosotros estuviéramos entrenados en esa mirada. Pero no nos aparece a nosotros porque ya somos, o sea, en general, muy modernos y porque hemos aprendido a ver un mundo de objetos. Entonces, bueno, no sé si, si vamos entrando ya, como para que no nos gane el tiempo, a la cuestión del arte que yo quería como también traer aquí a colación. Porque bueno, digamos, esta conversación muy epistemológica podríamos a lo mejor tenerla en, en otro espacio, pero aquí me parece lo que hemos dicho importante para poder ir yendo hacia la cuestión del arte. En la modernidad, ¿qué tipo de arte se produce? Es un arte, eh, en primer lugar, un arte objeto. ¿no? O sea, vuelve como esta visión eh, cosificante. Y bueno, yo quisiera aquí destacar como como este divorcio que hay hoy día eh, en el arte y a la cual asistimos cotidianamente entre el arte que se exhibe en los museos, por ejemplo, los museos de arte contemporáneo ¿no? o arte moderno, y las manifestaciones artísticas del pueblo. Entonces, estas que son casi siempre pues, metidas en, el, en la conceptualización de folklore, ¿no? de popular. Y no, no se la reconoce tal cual como arte. Y comúnmente, este tipo de expresiones las vemos más bien exhibidas en la vía pública. En los mercados, ¿no? En mercados de artesanía, por ejemplo, en las calles. En el, mes, en el mejor de los casos, en los museos de antropología. Pero, bueno, en los museos de antropología justamente porque son como cuestiones del pasado. ¿no? en los museos de historia, en los museos de las culturas populares, como si estas manifestaciones realmente no representaran eh, pues una expresión de, de arte, ¿no? o sea, de arte contemporáneo, o sea, de nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta situación realmente pone en, en evidencia pues una escisión cultural que hay en el interior, sobre todo de nuestros pueblos, yo digo latinoamericanos, porque todavía estamos desgarrados en esa contradicción entre modernidad y nuestros pueblos originarios. Entonces, eh, el problema, fíjense, es que partiendo de este marco categorial de la teoría moderna del arte, ¿no? que, que privilegia la visión del objeto, se, se perpetúa esta, esta división, ¿no? Se condena toda la producción artística popular a una categorización de folklore, porque en estos cánones, lo que producen nuestros pueblos siempre aparece como devaluado. Y ahora, pues la cuestión es que no tenemos una realmente una teoría crítica del arte para poder realmente reconceptualizar estos, estos trabajos. O sea, esto está por, por hacerse, ¿no? Una teoría descolonial. que Bueno, yo creo que en Venezuela tienen ya bastante avanzado en ese sentido, porque además yo recuerdo que Juan José hizo un trabajo ahí muy importante con los compañeros de, de arte, precisamente. Entonces, yo lo que quiero aquí eh, señalar, y, y fíjense, me viene a, a, a la mente una cita, una cita que, que encontré en un trabajo de Dussel, Pero es una cita eh, que hay que leerla más bien críticamente. Porque él decía, el, el ser humano, la voy a ir eh, un poco leyendo y parafraseando, decía, el ser humano de tanto habitar su mundo, lo torna deslucido, lo habitualiza y lo opaca por el uso. Pero yo ahí más bien quisiera poner que no es el ser humano, sino vamos a leer mejor el ser, el ser el moderno, el sujeto moderno, ahí está, el sujeto moderno de tanto habitar su mundo lo torna deslucido, lo habitualiza, lo opaca por el uso. O sea, de alguna manera está en el ámbito de las apariencias, en el ámbito de las cosas. Está esta visión cosificante en donde el sujeto es el centro de todo y todo lo cosifica. Cosifica no solo la realidad que tiene ante sí, sino también a los otros sujetos que tiene ante sí, ¿no? Que los ve como para él, ¿no? ¿En qué sentido yo me puedo beneficiar de uno y otro es, en esta visión del individuo que busca su propio interés? Entonces, eh, hay como una pérdida de sentido, ¿no? En este mundo cotidiano moderno en donde todo se va trivializando. Y dice Dussel, ¿no? Se lo, se lo lleva a lo impersonal, a lo inauténtico, en las cosas instrumentales cuyo ser yace en el olvido. Y dice Dussel, si los seres humanos no tuvieran quienes les mostraran el ser olvidado de los entes del mundo, todo tornaría a la oscuridad originaria. El artista Dice Dussel, debe ser ante todo un ser humano que junto al metafísico cumple una visión suprema dentro de una cultura, que es recuperar el sentido del ser de una época. La obra del artista cumple justamente con su tarea de develar el ser, de perpetuarlo como develado, de impedirle que cicatrice la herida a través del cual se muestra el ser que estaba oculto. Esta cita a mí me parece súper potente, pero pensemoslo desde la modernidad, porque aquí viene la bomba. En la modernidad, el arte, que es un arte, en primera instancia objeto, o sea, ahora ya estamos llegando a otro tipo de expresiones, ¿no? o sea, con el happening y con otro tipo de, de, de movimientos que ha ido haciendo el arte moderno. Eh, pero empezó siendo el objeto. Pero ahora, ¿qué es lo que hacía que una obra de arte se vuelva obra de arte? O sea, que una obra toque eh, los corazones, ¿no? O sea, mueva la emoción. Que una obra se vuelva así representativa de una época. Justamente es su capacidad de salirse de esa visión cosificante. O sea, de alguna manera la obra de arte en la modernidad es una rebelión a la cosificación. Y, y por eso es que nos, nos muestran, por ejemplo, como espejos, ¿no? O sea, donde podemos vernos, pero no solo yo, sino que podemos vernos comunitariamente, podemos vernos en nuestros problemas de la vida, de, o sea... La obra de arte, si algo permite, es justamente salirnos de la lógica sujeto-objeto. Porque ese objeto vuelve a abrir a la comunidad entera ahí adentro. O sea, vuelve a, a, a reconstruir y a desfetichizar eso que se había vuelto eh, mera cosa. Y ahora, bueno, lo que yo quiero es que vayamos a ver cómo es el arte de nuestros pueblos. Y aquí yo quisiera recuperar algo que hablábamos con Juan José, ¿no? O sea, estas son como más pláticas cotidianas de, de, de la vida cotidiana. Eh, y él me decía, si tú te fijas, o sea, nuestros pueblos originarios viven, lo que diríamos artísticamente, ¿no? o sea, estéticamente. O sea, la ropa que se pone no es una ropa cualquiera, o sea, es una ropa que trae de manera revelada, o sea, abierta la historia de la comunidad de la que ese sujeto se siente parado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera como que está ahí eh, a los ojos la realidad real, comunitaria, sin velos. Entonces, el sujeto en las comunidades originarias trae, o sea, siempre vive en un mundo de comunidad. Porque incluso los objetos representan esa comunidad, representan esa historia. No es, tan, no, no es oculto, no es, no es nunca un ser oculto de objeto, sino que siempre está revelada la realidad real ahí. Y por eso, o sea, qué sé yo, la tacita que, que, que uso, ¿no? Como dentro de un pueblo originario tiene una historia, que es la tacita que hizo alguien en particular, ¿no? Que es la tacita donde tomó el abuelo su café toda la vida. Que es, o sea, hay una relación en la cual el objeto no es mero objeto. El objeto tiene una historia, el objeto me remite a la reproducción de la vida. Entonces, no hay nada en el, en el espacio que me circunda que no tenga sentido. No sé si, si, si me estoy dando a entender, o sea, son temas como complejos de explicar porque, porque precisamente tenemos que partir como de otra visión de la realidad. O sea, en el mundo moderno casi todos los objetos están así, deslucidos, trivializados, y, en su, y, y nos aparecen por eso como objetos, pero en el mundo de la vida cotidiana de nuestros pueblos originarios, no hay objetos sin sentido. Los objetos tienen sentido y tienen historia y tienen una realidad real que está a los ojos puesta. Entonces, el arte, si le queremos llamar así, es parte de la vida cotidiana. O sea, se vive estéticamente. Me pongo este traje que representa mi historia, mi familia, mi comunidad. Y tomo en una taza que tiene también, o sea, símbolos que tiene, o sea, no es, no, las cosas no se dan eh, sin sentido. Sino que todo tiene una, una, todo está remitido. A esta reproducción de la vida que como tal nunca es una reproducción de la vida individual. Siempre es una reproducción comunitaria. Entonces, por eso el arte, digamos, el arte de, de nuestros pueblos po populares, o sea, de nuestros pueblos eh, populares, no, de nuestros pueblos originarios, es, eh, es un arte que se vive no es un arte que se va a ver, ¿no? o que se va a experimentar. O sea, que voy a un lugar a tener la experiencia, sino que es un arte que vive conmigo, o sea, porque yo vivo de esa manera. O sea, ya estoy siempre dentro de esa realidad real de la comunidad y todo todo lo que tengo a mi alrededor me recuerda a eso. Y por eso también hay menos posibilidad de fetichización de la realidad. No sé si esto se entienda pero bueno, estamos como tratando de, de, de, de buscar palabras para, para expresar esto que es difícil de expresar precisamente porque eh, lo que tenemos siempre enfrente es el mundo moderno, ¿no? A ver, a lo mejor con una pregunta ahorita que... que que se abra, me sirve para ver si si algo se entiende. Sí, Juan gracias, José Piñar ha levantado por ahí la manita. Eh, puedes, eh, puedes intervenir eh, cuando lo desees, eh, Juan José. Gracias. gracias. Buenas tardes aquí en Costa Rica. Es el mediodía. Eh, yo soy marxista, al estilo duceliano. Es decir, Autodidacta y me fui a la base. Claro, este, no hablo alemán, entonces este, eh, trato de razonar mucho de lo que leo, desde mi realidad, y sobre todo no tengo la influencia de, de, corrientes, de otras corrientes, aunque las conozco. Eh, Lanza por marcianos que, a, por ejemplo, a, al pensamiento soviético. Estudio a mis 61 años este, una carrera que se llama gestión cultural aquí en Costa Rica, pero en realidad no es gestión cultural, es nueva y es más algo así como gestores culturales y economía naranja. <risa> Bien, y entonces he entrado en crisis en la carrera porque como marxista yo me he presentado la duda de que, que cuál es el problema, por qué en Costa Rica los, los camaradas o los comunistas o los llamados comunistas no volvemos. Bueno, hay un problema teórico, eso fue lo que pasó, eran muy pragmáticos y teóricamente este, no estaban en camino. En la carrera no sensibilizan, porque no, no se puede hacer nada más sobre el artes, y hemos ido a territorios indígenas. En Costa Rica tenemos ocho. Alguna vez leí a, al doctor Hinkelhammer y también he leído al doctor Dussel. Bien, y me alegro mucho de que aún esté en vivo. Eh, yo este, eh, he tenido discusiones en la carrera sobre lo que es la artesanía O el estilo kitsch también, que son muy despreciados Pero para mí la artesanía tiene, es arte con un sentido utilitario Uno no va a ser un chorreador de café porque se vea bonito, sino porque lo utiliza no borda una camisa con ciertas figuras por, por decorarla, sino porque este, eh, eh, representa símbolos de comunidad. Y entonces, este, bien, para llegar a esto, para llegar a, a empezar a, a poner, a criticar la concepción que tenemos hoy del arte, hay que irse a Mars más para el sistema en dos partes, la infraestructura económica y la supraestructura ideológica, que es la, la religión, eh, eh, eh, las leyes, la educación, las expresiones culturales de los pueblos. Y Marx es muy básico en la definición, dice que la cultura es utilizada por el sistema para reproducir el sistema y justificarlo. Y hoy eso es para entretenimiento, diversión y... Mm, embrutecimiento de las personas, entonces lo que eh, Katia dice encaja muy bien con, con bueno, con lo que yo he pensado y, y créanme que pensarlo significa que no lo leo en ninguna otra parte, porque nadie habla de estas cosas, no se habla a la conclusión que he llegado es así como, eh, a, que, a que he llegado es que mientras no vayamos a la teoría, o como decía Lenin, mientras no haya teoría revolución no vamos a tener práctica revolucionaria entonces hay que, basar, hay que volver al marzo original aplicarlo a nuestra realidad, conocer nuestra realidad y en este caso que estoy estudiando gestión cultural pues yo empiezo a poner en duda pues todo el sistema que, que, me está, que me está deseducando ¿verdad? pero yo tengo la capacidad de pararme entre el sistema y decir no, eso no es así no es así por esto, esto y esto y pues ahora pues veo reforzada la tesis que tengo en mi auto en mi autoaprendizaje por parte de Katia y de todos ustedes. Por cierto, no sé quién es Juan José. Muchas gracias. Juan José Bautista Segales, autor del libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? y que fue premio Libertador de Pensamiento Crítico en el 2014. A ver, pues si quieren, vamos a otras preguntas y luego volvemos. Sí, está José Manuel. Hola a los dos. Encantadísimo de estar viendo. Ah, qué alegría. Mira, dos preguntas, Katia. Acabo de recibir de un poeta español un libro que se llama precisamente El arte de no hacer arte. El arte de no hacer arte. O sea, es un, tipo, un poeta crítico, libertario, que desde la adentro de la bárbara Europa entiende que, que el arte es imposible, es imposible. Porque no, no concuerda con lo que tú estás diciendo del arte y la vida, sino el arte separado de la vida como un objeto más. Y además, fíjate la palabra, cómo empieza el libro. Dice: eh, en el, el arte contemporáneo es el fútbol de los ricos. Fíjate, eh, eh, hay que darle vuelta, después lo desarrolla más, ¿no? como es el, el capricho, el, el divertimento. De la, de la clase alta, porque aquí el arte, bueno, media alta, porque hay gente que puede comprar. Y, y entonces eh, te quería hacer esa, esa reflexión y a ver qué dices, ¿no? Porque el arte desde dentro de la modernidad, y más desde esta parte de la pata de la modernidad, que es como si la, el vientre de la bestia, ¿no? <risa> es, es, es casi imposible, o prácticamente imposible, a no ser que sea de esta categoría, de, de, de no hacerlo, ¿no? Y ahí voy a Benjamin también, no al artista como, como productor, que en cualquier caso, si tú te consideras artista no dejas de ser un abastecedor, lo que estás es abasteciendo el propio sistema. No hay manera de, desde el adentro, de no ser un abastecedor incluso dentro del arte. ¿sabes? Mm -hmm. eh, me parece muy curioso, esa, esa, es un texto pequeñito de Benjamin que se llama El, el artista como productor. Y me hace muy... Son, él, él, él le llama abastecedores. Si no eres crítico, si no estás con el arte y la vida, tú estás abasteciendo en el fondo el sistema. Así. Nada más. A ver, ¿qué, qué, ¿Qué dices tú? Manuel, y recogemos la no. interacción de Manuel, y, y entonces, de nuevo, Katia... Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿no? gracias a, a todos los que pudieron organizar este, esta charla de, de la doctora Kat, la verdad es que es un honor escucharla y bueno, eh, yo tuve la oportunidad de platicar un poco con Juan José aquí en Chiapas y pues eh, la verdad es que estamos aún eh, trastocados ¿no? de, de todo lo que ha planteado, de todo lo que ha mencionado, dicho. ¿no? Y yo creo que el tema es algo urgente, ¿no? eh, que nos toca repensar, dar un giro justamente de nuestra vida, ¿no? porque esto, como bien ha colocado la doctora, es... es no es nada más pensar la exterioridad ahí afuera, ¿verdad? sino es pensarnos y pensarnos implica uh, dar cuenta de nuestros actos ¿no? y dar cuenta cuáles son nuestros este, principios éticos que, que nos va dando orientación nuestra, nuestra vida, ¿no? nuestro horizonte, digamos, aspiracional, como en caso mío, como pueblos originarios, chiles ¿no? y Tentales en particular, ¿verdad? pero pueblo maya, y como ha puntualizado la doctora, en Latinoamérica. ¿no? Y en Latinoamérica es, eh, yo creo que el último planteamiento de Juan José en Amerindia, ¿no? en, en, ese, en ese sentido. Y, eh, en particular porque estamos pensando en, en estos pueblos eh, que, que muchas veces, cuando se habla de arte, y coincido con la doctora que que pareciera que estamos en los museos no y pareciera que se habla de mayas o de pueblos originarios eh, menos de los indígenas fíjense dos cosas muy importantes pueblos mayas o este originarios están en los museos pero si cuando se habla de pueblos indígenas eh, son problemáticos o son los que están ahora con la resistencia de muchas cosas que no quieren pero que que en su subjetividad a veces desean, ¿no? Entonces, es, ese es la, el, la, el reto que tenemos, ¿no? De dar cuenta de eso. Y yo creo que en caso de los pueblos hay una claridad uh, en cuanto al arte, eh, no es que no se tenga, pero sí hay una, hay una claridad y, y esto tiene que ver con, con nuestra práctica, ¿no? Uh, por ejemplo, recuerdo mi madre que cuando se rompe, digamos, se le rompe una olla o un de, de barro, lo tenía que colocar en un lugar, aparte, digamos, en un lugar especial, que eso, esos elementos que ha, ha utilizado forman parte, digamos, de lo ancestral, ¿no? Pero y a diferencia, digamos, en los espacios urbanos, que nos rompe una, un vaso, una taza o lo que sea, eh... Lo botamos a la basura, se vuelve basura, digamos, ¿no? Y eso yo creo que hay una gran distancia, digamos, de lo que se plantea desde un lugar, que es el caso de los pueblos originarios. Y pasa lo mismo, digamos, que, que nuestra indumentaria, nuestra ropa, nuestra alimentación, ¿no? Y nuestra forma de, de, de, de hablar, inclusive, ¿no? Que creo yo que eso es de alguna manera el pensar de la vida, ¿no? El pensar qué implica con lo que. Uh, está sujeto, digamos, nuestra, nuestra existencia y nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer, porque al final, de cuenta, eh, más allá, yo no he tenido la oportunidad de leer a Marx, eh, pero yo supongo que hay un Marx desde nuestros pueblos antiguos, eso que es distinto, digamos, que no, quizás se denomine de otra manera, ¿no? pero este otro horizonte de... Aspiracional de los pueblos o este horizonte, digamos, que, que da ruta para ver hacia dónde queremos como, como humanidad. Yo creo que los pueblos hay una claridad, lo tienen claro, ¿no? En el sentido de que la Madre Tierra siempre está, digamos, en, eh, esto se ve en las fiestas, por ejemplo, en, el, en las fiestas que es el King, que es la fiesta, digamos, que, que implica la reunión de todos, ¿no? Y implica también ponernos nuestros ropajes más hermosos para ese día porque implica ir a ofrendar implica ir a agradecer a nuestros ancestros no implica que nos acompañen esos ancestros ¿no? yo yo creo que eso es muy importante más allá de estas definiciones de arte porque el problema grande nos hemos eh, con estos baños mentales digamos que nos dan las universidades o, o o, o elementos, digamos, que tienen que ver con el arte, ya no nos posibilita ver otras, otras realidades, otras dimensiones, digamos, de nuestra, de nuestra vida. ¿no? Eh, cuando hablamos de salud, por ejemplo, eh, eh, siempre como que hablamos de un, un, un sentido nada más, ¿no? pero eh, yo creo que... De alguna manera, el problema que gravita es que las instituciones, las universidades que nos forman de alguna manera, eh, constituyen sus, sus formas de pensar y nos colocan, digamos, y trastocan nuestra, la subjetividad, ese contenido que nos viene acompañando, yo diría hasta genética, digamos, en caso de los pueblos, que eso tras tocan, no, lo, lo quiebran de alguna manera y, y de, nos volvemos a pensar uh, como uno más, digamos, del pensar urbano ¿no? de los estos espacios, digamos, este, más modernas, más actuales, no, porque eh, lo digo así uh, porque creo que las las instituciones educativas o las universidades uh, es visible la fragmentación de los conocimientos. Es decir, allá la filosofía, allá la ciencia, allá el arte, allá la ética, allá la estética, allá y todo. Pero en los pueblos yo entiendo de que es todo contenida en un. Podemos hablar, como bien lo mencionó la doctora, eh, un vaso, digamos, una jarra, lo que sea, eh, pero contiene todo eso. O sea, no, no está fuera la filosofía, la ética o, o cuestiones así. O vamos al mercado, y efectivamente no puedo decir. Es, con el lenguaje este, que uno utiliza en el campo académico, eh, ir a comprar, por ejemplo, ¿no? a cómo lo menos, o a cómo están estos productos. Y yo creo que eso es lo más importante que me parece que nos está eh, compartiendo la doctora eh, Katia, que parece que es dar cuenta, es dar cuenta el sentido de nuestra existencia. ¿no? Por eso digo, agradezco profundamente que nos empieza a, a, a colocar estos elementos en relación a nuestra historia, en relación a nuestra cosmovisión, en relación a nuestros conflictos también y a nuestra, este, y la dominación que ha ido adentrando y que no solo hablar de los que han estado dominando, sino hablar a los que hemos aprendido a a hacer uso de esas herramientas de los dominadores ese es el problema creo de nuestros pueblos ¿no? entonces pues muchísimas gracias solo quería comentar digamos ese, esas palabras gracias muchísimas gracias Manuel además para mí es un enorme gusto verlos y reconocer ¿no? los, los que han sido tocados también por Juan José veo que se siguen reproduciendo en un montón de lugares y me da una alegría inmensa. Eh, quería yo compartirles, en este, miren, esta cita, hablando de, de esto que nos comenta justamente Manuel, es una cita de el de un curso de Dussel, o sea, es un, es un audio en realidad, que lo, lo transcribí, un curso muy antiguo que dio sobre la ética comunitaria, curso hermoso, y dice así, dice, no se lucha para reformar la sociedad política y para tener un sistema económico más justo. Sí lo ven, ¿verdad? Ah, bien. Entonces dice, no se lucha para reformar la sociedad política y para tener un sistema económico más justo, para poder tener medios, para que la gente coma, tenga educación y se desarrolle. Pero ¿para qué todo eso? Al fin, para estar juntos.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 Es una cita que a mí me parece potentísima, porque justo nos recuerda lo esencial. O sea, eso es lo esencial de la política. Si nosotros quisiéramos preguntarnos cuál es el sentido de, de ponernos a hacer política, y de querer transformar la realidad, es eso. De construir un sistema económico, es eso. O sea, está todo ligado hacia la vida. La cuestión es que en la modernidad perdimos ese horizonte. Y todo se vuelve una, una cuestión de, de dominar al otro, ¿no? O sea, de avasallar al otro, de ponerme en el centro y al final, en esa batalla de todos contra todos, pues estamos ahí metidos en este lío. Entonces, eh, esta cuestión de, del arte... Creo que vamos a tener que trabajarla, sobre todo pensando en nuestros procesos de, de transformación en América Latina y en el mundo. Si queremos producir otro proyecto civilizatorio, hay que mover, ¿no? O sea, las energías de la gente porque también, o sea, esta experiencia de la fiesta está tan tergiversada también, tan trastocada porque la modernidad también tiene su fiesta, ¿no? pero es su fiesta, digamos, del 1%, ¿no? Y es su fiesta, y por eso ahí le puse entre paréntesis, la fiesta en la justicia, que no es lo mismo, no es cualquier fiesta, es la fiesta de la comunidad. Entonces, eh, si tenemos que, que trabajar en la cuestión de, de, de cómo religarnos con la vida, Trabajar la cuestión del arte va a ser esencial. Esencial. Entonces, recordemos, ¿no? O sea, el arte eh, en las culturas, en nuestros pueblos originarios, es parte de la vida cotidiana, ¿no? O sea, los platos, el vestido, la casa, todo nos habla de estas relaciones, de estas relaciones comunitarias que subyacen, ¿no? En el aparecer de los objetos. Y por eso, pues, revelan a todos luces, que no hay objetos, ese es el punto, o sea, que no hay objetos, lo que tenemos es historia, lo que tenemos es eh, una construcción colectiva de la realidad, ¿no?, entre todos. Entonces, todo tiene estas relaciones intersubjetivas, todo es trabajo y por eso también complementariedad, servicio, como decía bien Manuel, ¿no?, y por eso, el, el arte de nuestros pueblos es un arte recordatorio, o sea, que nos recuerda esta realidad real, que no permite que la realidad real se invisibilice, sino que la mantiene siempre delante de los ojos. Entonces, eh, por eso también, en, en nuestras culturas de los pueblos originarios, es difícil que, eh, que haya esta fetichización, ¿no? que haya este olvido. Entonces, de alguna manera, eh, las culturas modernas tienen estos dispositivos y yo creo que el arte, de alguna manera, o sea, quiere, quiere romper con la cosificación. O sea, pero es una ruptura que no, no siempre se logra. O sea, de alguna manera, como decía yo, nos pone oh, espejos, ¿no? Y nos pone espejos para que dejemos de vernos solitos, sino para que nos encontremos en un lugar. Y no sé si ustedes conozcan esta esta mujer que hace performance, que se llama Marina Abr Abramovich, creo que se, se, a ver, vamos a, sí, Abramovich. Es alguien interesante que yo este, he visto su trabajo y justamente como que está queriendo llevar el arte moderno no a, a salirse de su... A, a salirse, diríamos, a salirse de madre, ¿no? O sea, a desbordarse y a romper precisamente con esta visión cosificante. O sea, había, por ejemplo, una obra de teatro, una obra teatro una obra no que ella presentó en un museo y era ella sentada en una silla, esperando, y con una silla adelante, entonces la persona llegaba ahí y se sentaba enfrente de ella, ¿no? O sea, era justamente como suscitar el encuentro. Que eso tendría que ser el arte, suscitar el encuentro intersubjetivo, comunitario, histórico, en donde todos están hablando. Entonces, ella es muy provocadora en ese sentido, tratando como de mostrar pues estas contradicciones del arte, del arte de la modernidad. Tenía, tuvo una, una obra que fue muy, muy sonada y muy fuerte, porque ella se pone... En, un, en, en su exposición y ella está desnuda y tiene una mesa con un montón de artefactos y, y, la, y el, el performance consiste en que toda la gente que vaya ahí puede hacerle lo que quiera, puede hacer lo que quiera con ella. Entonces hay desde los que llegan ¿no? y en el encuentro pues le dan una caricia, ¿no? hay otros que le pintan el cuerpo... O sea, hasta que empieza a llegar a unos niveles de violencia, o sea, que le, le quieren hacer daño, ¿no? O sea, cortarla, pegarla, la amenazan con una pistola. O sea, ella se pone, ¿no? O sea, en toda su vulnerabilidad a, a, al encuentro con, un, con sujetos modernos que llegan ahí, ¿no? Con la sociedad moderna que se la, que se la come, ¿no? En la exposición. Entonces de alguna manera hay que, o sea, creo que el arte puede ser un, un modo para romper, para despertar esa sensibilidad y yo diría para volvernos a anclar al criterio de la vida. Y entonces eh, que, que, que acompañemos nuestras luchas, que acompañemos la transformación política y que hagamos ese, ese trabajo con los artistas, pero con artistas que vengan de la comunidad, con artistas que vivan el arte, ¿no? Y que estén en esa, en esa lógica de trascender la cosificación y de más bien hacer visible que lo que tenemos que construir como humanidad es precisamente las relaciones intersubjetivas, comunitarias entre nosotros y también con la naturaleza. Muchas gracias, eh, Katia. Estamos ya un poco eh, sobre la hora. Eh, tu, tu presentación inicial me hace eh, como, como mover varias cuestiones ¿no? y, y en relación a, a arte, museo o museografía arte y, y y esto que hablabas de qué, qué objetos son dignos de estar en un museo de arte y qué objetos son dignos de estar en un museo de, de etnografía ¿no? y, y, y con tu presentación me, me, me iba dando como cuenta, me iba apareciendo algo que, que, que, que, que hasta ahora no había, no había visto al menos así y es que justamente esta, este proceso de cosificaciones en en, en dos, eh, digamos en dos bandas se da en dos vías es decir, se cosifica el objeto que llamamos artístico en sí, en la modernidad para poder meterlo en un museo y eh, expropiándolo de todas las relaciones que lo, que lo producen, pero al mismo tiempo es lo que hacen los museos de etnografía si los museos de etnografía no están los pueblos están objetos que permiten despojar a esos pueblos de sus formas de vida porque aunque la etnografía intenta mostrar las formas de vida de los pueblos sabemos muy bien cómo operan los, los museos de etnografía no, no es este el encuentro para hablar de eh, para hablar de ello entonces con, eh, juntando tu, tu primera parte de la presentación con este cierre este, un poco y, y te lo, lo quiero compartir como, como reflexión eh, en, primero, que la palabra de arte ya para mí es un problema, como dicen aquí en España, un marrón. Es decir, no sé si por, por, por razones de, de, de costumbre ya uno está como más, lleva más de, de sí el, el usar términos como economía o como cultura, que bueno, viniendo en mi caso como formación antropológica, ya la palabra cultura también es otro problema, pero. Este, pero el arte eh, y, y comenzar a tratar de clasificar lo que otros pueblos hacen y llamarlo arte a mí me resulta cada vez más, este, más complicado aunque creo que tú has, nos has dado y, y en ese sentido te lo agradezco unas pistas eh, que abren un camino una dirección este, por lo menos que iría a mi modo de ver por buen camino hacia allá y es tratar el arte como algo cotidiano Creo que, que, creo que un poco está ahí la clave de, de todo lo que nos ha planteado el día de hoy. El volver al arte algo como cotidiano vuelve a su lugar de, de, de partida y de donde nunca debió, debió salir. Pero una cosita ahí nada más, fíjate, pero se trata, porque así como lo has dicho, sí, pero no. Hay que devolver el arte a lo cotidiano, pero hay que dejar de vivir cotidianamente. Ese es el punto. O sea, hay que vivir más bien en el milagro, o sea, vivir en la sorpresa, en el asombro, en el recuerdo de la historia, ¿no? Porque si vivimos otra vez en lo cotidiano, en lo cotidiano nos vuelven a aparecer los objetos. ¿Sí? O sea, de alguna manera es en el día a día, sí, en el día a día, en ese sentido, lo cotidiano, ¿no? O sea, Eso, incorporarlo no, no, no, no. en el día a día pero sacar nuestro día a día de esa descoloración de la vida, ¿no? Y más bien como volverla a, a, a, re, a renovar todos los días con esa historia porque la tenemos presente y, en, y, y delante de los ojos, ¿no? Siempre recordando cuál es el sentido. Entonces es una vida llena de sentido, ¿no? No es como esa cotidianidad un poco descolorida de la modernidad como gris, sino en el día a día ir recordando y tener claro el, el por qué estoy aquí, el cuál es el sentido de todo lo que hago y en ese sentido no me, no me hundo ¿no? en el sinsentido de la cotidianidad, sino más bien siempre estoy como pujando por construir el espacio del encuentro verdadero, que es la fiesta. Sí, ahí, ahí yo, que, yo quería referirme a una cotidianidad a otra en ese sentido, evidentemente, no, al día, eh, eh, eh, no al día a día, no, no, a, no, a la moderni, no al día a día de la modernidad, porque justamente eso es lo que hace el mercado cuando entonces te, te estampa en una camiseta, por ejemplo, una obra de arte, ¿no? te la lleva al cotidiano y ya no necesitas ir al museo para ver este, la, una obra de arte, o ya no necesitas eh, vivir eh, la vida cotidiana en un sentido u otro de los pueblos originarios, porque puedes ir a una tienda de artesanía y comprar los objetos y hacerlos parte de tu vida cotidiana. Pero al final es de tu vida cotidiana moderna. En ese sentido, sí, creo que digamos eh, totalmente en sintonía. Eh, no creo que nos quedan ahí unos pocos minutos, porque me, Katia tiene la hora tiene la hora un poco apretada por por razones de vida. Sí razones eh, de vida, pero Manuel creo que de quería vida. decir algo, ¿no? Sí, Manuel había levantado la mano, cerrar, cerraríamos con, con la... No, no, no levanté mi mano, pero sí, eh, aprovechando, digo, ton, yo estoy agradecido y coincido con esta parte, digamos, de como que esta última, digamos, de la cotidianidad, como que eso no valiera, fíjense, como que nuestra cotidianidad no valiera y sacarlo de ahí como que fuera, pero este, más bien dar cuenta que eh, lo valioso de nuestra vida, lo valioso que tenemos. No, y, eh, no porque vivo yo en un espacio, este, como dicen las políticas de nuestro país, ¿no? este, hay que este, cementar las casas de los pueblos originarios. Y entonces ya como que estéticamente se viera bonito, ¿no? pero la realidad es que es muy frío o sea, eso no comulga, no hay una relación con nuestra vida. Y, y la tierra, digamos, cuando es cálido, es amable, y, y para muchos, digamos, eso ve como antiestético, ¿no? Yo creo que es ahí donde está la idea, pero eso está en nuestra cabeza, pues, es que es una, está en nuestra cabeza que pensamos este, que aquel otro requiere, necesita o... O pensamos desde un lugar para decirle qué es lo que quiere, ¿no? y eso se llama este, sometimiento, dominación, o todo lo que podamos ir este, diciendo, ¿verdad? Pero sino más bien dar cuenta qué tenemos para poder estar bien, eh, esta, eh, alegres, digamos, y que posibilita de alguna manera un, un diálogo, un, una forma, digamos, de convivir en comunidad. Eh, yo creo que, está. si bien es cierto, eh, eh, nos hemos dado cuenta que, que hay un calentamiento global, pero, bueno, como que están ajeno a nuestra vida. ¿no? Que pareciera que, ah, pues los pueblos que sigan conservando sus bosques, sus ríos y todo, pero hay ciertos sectores, digamos, que contaminan. Hay ciertos sectores que, que exageradamente o cómodamente este, hacen uso de esos recursos a costa del resto. Yo creo que ahí es donde entra esta estética, esta belleza, este arte, este to todo, digamos, para dar cuenta eh, que, que la vida en general es importante. Y por lo tanto, no solo la vida humana, sino la vida de todo, digamos. Este, eh, yo creo que de repente hablamos este, de los museos, pero no solo de los museos, también de los estos este, zoológicos, ¿no? que muy pocos seres vivos eh, quedan y por lo tanto hay que encerrarlos, porque el, de lo contrario la... La, el ser humano por irracional o como sea los acaba. y entonces ojalá que nuestros pueblos también no se conviertan en museos o en, en espacios de zoológico para decir bueno hay un grupo maya que se llama ya y hay que ir a verlos no este qué exóticos o qué es esto es no, decir para satisfacer un ego satisfacer un, un no sé una manera digamos de, de observar pero eh, muchas gracias, de verdad, este, el día de hoy me ha dejado para, la tocado para seguir pensando, este abrazos a todos y a todas. Gracias a ti, Manuel. Carmen está también que quiere decir algo. Hola, compañeros a todos, buenas tardes, México. Este, los he escuchado con mucho interés y con mucha atención y, y a Katia, por supuesto, y... Y pues en México ustedes saben que somos un país, país plurietnico y multicultural. Y nuestros compañeros de los pueblos originarios han eh, librado batallas diferentes. De hecho, ya hay municipios autónomos originarios independientes. Y digo independientes porque ya no dependen de un municipio, ¿no? Entonces cuando hablaban de artes y el arte es del museos y en el arte, yo creo que ahorita es arte hasta sobrevivir en las condiciones en las que estamos viviendo. Y sobrevivir también con las situaciones de, de hambre, de miseria, de inseguridad y demás. Aquí, aquí yo veo, eh, a mí me pasó muy, muy, me hizo notar algo hace muchos años cuando yo me casé con un compañero brasileño, tipo europeo. Y cuando llegamos a gobernación aquí en México, para pedir permiso para casarnos, la, primer, la primera pregunta que nos hicieron fue, ¿Quién es el mexicano? ¡Ah, caray! Le digo, pues mi aspecto suizo desconcierta, pero soy yo. El otro era totalmente barbado, blanco. Digo, no había modo, si no abría la boca no sabías de dónde era, pero pues me doy cuenta que esta cuestión del arte es de veras el arte de entender que somos desde nuestras entrañas pueblos de originarios y que entonces su ropa no es porque hay que vistosos son, su comida no es porque hay que comen muy raro. Entonces yo creo que el arte está en reconocer todos lo que somos y el arte justamente, el arte culinario, el arte textil, el arte gastronómico, nos permite encontrar puntos de identidad y sentido de pertenencia. Por eso es tan importante que hagamos que la cultura vibre, vibre en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Aquí nos ponemos mexicanos el 16 de septiembre, que es el día del grito de la independencia pero siguen pensando en celebrar la independencia de España, cuando para nosotros es el, la la, el, el Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena. Entonces, ¿cuál es el arte? Seguir volteando, decolonizando los conceptos que tenemos, de gracias a Dios porque vinieron a darnos en la torre, ¿no? Y entonces todos todos y cada uno de nosotros, blancos, negros, amarillos, pues, la mezcla fue, fue impresionante. Tenemos la obligación moral, cultural y ciudadana de reconocer el arte en cada uno de aquellos aspectos de la vida, actividades que nos den identidad y pertenencia. Nada más. Muchas gracias, Carmen. Pues miren, yo un comentario así muy pequeño antes de, de irnos. Eh, a propósito de, de, sus, de sus comentarios también. Eh, me, me hizo recordar lo que decía José una vez que vino Nelson Maldonado a México y hacía la distinción él entre la antropología y la sociología, no cómo la antropología había surgido justamente como, eh, digamos, una ciencia, por así decirlo, social, que permitía acercarse a eh, las comunidades originarias pero justamente en esta relación sujeto-objeto, o sea, convirtiéndolas en un objeto. Entonces, de alguna manera, ya hay ahí una, una descoloración de todo lo que son los pueblos originarios, ¿no? Entonces, la sociología no, Esa, la sociología se inventa para poder pensar la sociedad moderna y la antropología para pensar todos los pueblos originarios, ¿no? De donde sea que esto sea. O sea, pero en ese momento también se los manda al pasado, se los pone como algo superado y se los realmente se los cosifica. ¿no? Entonces, al cosificarlos, ya no hay manera realmente de, de poder entender qué es el, el tipo de vida que habita ahí. Ahora, la, la sociología por su parte, que también... O sea, piensa la sociedad moderna pues con todas sus limitaciones y de manera muy cosificante también. O sea, si queremos nosotros pensar otro, otro tipo de relaciones intersubjetivas, tampoco lo podemos hacer dentro de la sociología, en esa clave, porque otra vez nos lleva a la, a la cosificación. Habría que pensar desde qué otro paradigma podríamos pensar y podríamos trabajar la relación humana más allá de la relación moderna, ¿no? Eso es como tareas pendientes. Pero esta reflexión, digamos, la traigo a colación para eh, para pensar esto que decía José, ¿no? Cómo la tecnología eh, nos remite, ¿no? A este acercamiento a las a las obras de los pueblos originarios, pero justamente como cosas, ¿no? O sea, ya eh, separadas realmente del modo de vida, cosificadas, y entonces de alguna manera se, se vuelven impenetrables. O sea, no hay manera realmente de poder reconstruir el tipo de vida y reconstruir lo que eso significaba en, en, en el contexto real en el que fue producido. Entonces, eh, necesitamos como ir dando pasos, ¿no? Para poder revelar realmente, eh, las obras en lo que en el tipo de vida desde donde nos están hablando entonces yo creo que esas son como tareas pendientes de la estética eh, que habría que seguir trabajando y que bueno o sea creo que es un camino por recorrer que que tenemos abierto en este en este momento en este siglo pues bueno yo Creo que lo dejaría ahí por el, por el día de hoy, también por la cuestión de la premura este, y la vida que me llama a otros, <ríe> a otros este, caminos. Pero me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. pues De nuevo, muchísimas gracias, a Katia. Eh, estás invitada de antemano a volver a participar a... En este, en este espacio, cuando las agendas allí puedan volver a, a coincidir, siempre eh, es este, muy inspirador eh, tener, eh, tener una conversación contigo. Y muy pendiente eh, a los que nos siguen de, por un lado, estar atentos a las redes sociales de La Tregua eh, para cuando colguemos esta, esta grabación pero también para las próximos, los próximos diálogos que haremos en, en el futuro. Y si quieren continuar a, eh, dialogando con Katia, la semana que viene estará en Caracas, en la Escuela Descolonial de Caracas, y todavía no, no tengo confirmación si va a ser transmitida o no por Internet, pero se, normalmente es, al, si no se transmite, al menos se graba y después eh, se sube también a la a la web así que queda allí la invitación la doble invitación a seguirnos en la tregua y a seguir a la en este caso a la séptima edición de la escuela de de Caracas donde eh, participará Katia un abrazo gracias. Oh. muchas gracias